Les invitamos a la comunidad La Esperanza, parroquia Tutupal y cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, donde aquí se practica lo que es la medicina ancestral. Mi nombre es Laura Saca, soy la responsable del proyecto a desarrollar de promoción y difusión de la medicina ancestral de la comunidad La Esperanza, parroquia Tutupal y cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe. Primeramente quiero hacer llegar un agradecimiento al Instituto de Patrimonio Cultural por la ayuda que nos está brindando también a nuestro coordinador administrador del INSP, el ingeniero Fernando Lucero, delegado para que presente proyecto se dé de la mejor manera. Y también a mis compañeros, el ingeniero Carlos Calva y a mis padres quienes han aportado en este proyecto. El objetivo de este proyecto es difundir a la población de la comunidad y sectores aledaños el uso de las plantas medicinales y promocionar el conocimiento y su aplicación de la medicina ancestral. Ya que en este lugar se siembra producto de la naturaleza, se da algunas variedades de plantas medicinales como patrimonio agro agroalimentario. Al obtener de las huertas donde se siembra variedades de plantas medicinales y en donde el curandero, las personas que conocen el uso de las plantas, Elaboran los remedios para cada tipo de dolencia, para curar a las personas que llegan a pedir ayuda. Por ello se espera difundir estas actividades y conservarlas, porque es una de las necesidades imperiosa y la mayoría de las veces es de emergencia que tienen los habitantes del lugar. Cuando se encuentran enfermas, a que se les atienda con las medicinas ancestrales, como por ejemplo, llegan con un terrible dolor de cabeza o vómito, y esto se lo conoce como un fuerte aire y se le aplica el remedio tradicional y se cura al paciente. Y esto es muy diferente a la práctica que presenta el servicio de la salud pública. Es parte de su identidad cultural que se encuentra en este lugar y con mucha certeza se dice que hay que salvar vidas como se pueda y mucho más con nuestras plantas medicinales vegetales que son de la naturaleza y el trabajo que realizamos los que habitamos en este lugar y también se difunde el conocimiento de nuestros mayores y que quienes practican este trabajo porque también es parte de un mejor de una mejor comprensión de sus prácticas y procedimientos en las diversas patologías concebidas. Desde la perspectiva de la medicina tradicional andina, por lo tanto, el uso de las plantas tradicionales como patrimonio agroalimentario, es parte de promocionar para dar a conocer a la culta ciudadanía y así siga prevaleciendo nuestras costumbres y tradiciones de nuestros pueblos quichua araguros de la comunidad La Esperanza. Nos encontramos con la señora María Cartuche, conocedora de las plantas medicinales. Estamos aquí para preguntarle y que nos ayude dando a conocer acerca de las plantas medicinales, por ejemplo, para qué sirve y para qué se utiliza. ¿Cómo debemos hacer? Eh, ¿Para qué tratamiento? ¿Para qué enfermedad necesitamos estas plantas? Con estas plantas nosotros preparamos toda clase de, de remedios caseros o naturales que lo decimos. Entonces, pues este Paiko sirve para el mal aire, para la recaída, también como, como reconstituyente para la anemia y para el, el cerebro fortalecer el cerebro, digamos, se lo pica y se lo, se lo da para los niñitos con huevo o con cualquier otra cosa o también licuado. Para todo sirve esta planta, es muy buena y eh, por eso lo tenemos, le conservamos. Existe en cualquier lugar, pero siempre hay que cultivarlos en las, en las huertas o, o en cualquier macetero para poder tener es muy bueno esta planta tenemos la planta de escancel que es bueno para las horchatas y también para el, la cangrena para poner en las heridas o a su vez cuando el seno de alguna de alguna señora de posparto esté con el seno hinchado o duro entonces se le pone esas hojitas, ese sirve para hacer eh, toda esa preparación planta de granadilla para, como sustento para chupar los frutos y también como, como laxante a los niños para que no le dé no la sentadura o no le dé la infección a los intestinos. También es bueno las hojas para pegar en la, en la espalda cuando está con enfermedad de los bronquios a los pulmones. Y también para la neumonía, se lo pega esto con la infundia de gallina y se lo, y se lo amarra en la espalda y en el pecho. Esta plantita se llama la lachuguilla, que también es bueno para la diarrea de los niños cuando tienen mucho gas en el estómago. Se lo prepara con otras cosas más que ya le indicamos. También aquí tenemos la planta de la jícama amarilla. Que esto también sirve como, como para hacer eh, panes, para hacer empanadas el, el fruto. Y las hojitas también sirven para la neumonía y otros, otros síntomas más. Para el que nosotros le decimos cuando tiene mucha diarrea el niño, decimos que se ha caído el chungo. O si ha inflamado el chungo, este, entonces para eso podemos amarrar con manteca de cacao u otros ingredientes más. También aquí tenemos la planta de la hierba luisa que utilizamos como, como agua casera para los cafés y también para el dolor del estómago, a veces como desinflamante. Aquí tenemos la plantita del namuco que nosotros conocemos eh, con ese nombre. Hay otros diferentes nombres que los conocen al, algunos, pero yo tengo más como namuco. Esta namuca se le saca la esencia del, del fruto y es bueno para, como vitamina para tomar como calcio, como reforzante para, para el cuerpo. Y también en las hojitas a veces se lo hace agüita, para dar para cuando no hay el zapallo para el dolor de parto o, o también cuando no sale pronto la placenta o queda algún residuo pequeño adentro en la matriz Estamos aquí con doña María para que nos indique las plantas medicinales Empezamos aquí con la planta de romero que está aquí eh, Naciendo recién hemos sembrado aquí en este huerto ya que el otro está más viejo eh, no tiene muchos, muchos hojitos, entonces se lo, se lo ha trasplantado. Este romero sirve para el aire, sirve para, para poner en, en la iglesia. También sirve para hacer cargadas de, del remedio, para sopladas, para el susto, espanto, todo eso. Y para todo que es, que nosotros decimos el hamashi o el bau de agua también. Doña Carmen, ¿nos puede explicar más a fondo qué es el jamashi tal vez? El jamashi nosotros decimos cuando un, cuando el niño o la niña se asusta o también cuando está eh, este, muy, muy lloroncito, es muy bravo. Eso es porque está asustado y está jamashido, decimos nosotros en nuestras palabras. Ya, ¿y la siguiente plantita que tiene ahí? Esta plantita se llama el cóndor col. Este es bueno para, para también para hacer agüita como horchata y también para poner el, cuando tiene el dolor de cabeza o a veces sangrado en la nariz por calor. Se lo hace bañar la cabeza sacando este zumo. Esta planta de aquí, ¿cómo se llama, Doña María? Esta planta se llama el cedrón que nosotros hacemos el agua de como agua de tiempo para tomar y también sirve para los cólicos de gases y, y cólicos menstruales también eh, sirve para los eh, hacer agua de tiempo como horchata todo eso se le prepara en los montes de horchata como podemos ver aquí observar nos ha dado de conocer la Doña María bastantes tipos de plantas y para qué son buenos y para qué sirven. Es muy interesante poder conocer y hacer conocer a la gente las plantas medicinales que tenemos de vez en cuando o sembramos en nuestras casas y para qué nos puede servir. Yo aquí le estoy indicando a la a Doña Laurita para que ella vaya conociendo de todos estos medicamentos. Yo vivo aquí en la comunidad de Esperanza. Y practico todos estos medicamentos, ya que sea necesario, pues yo les podría ayudar también con unos folletos que nosotros hemos hecho eh, entre la Dirección de Salud y el, o sea el Distrital de Salud y todos los demás compañeros conocedores de la medicina astral. ¿Eso cuánto puedo informar, doña Laurita, de que nosotros estamos practicando eso, que yo ya vengo prestando mis servicios gratuitos o, o, y ayudando a bastante gente, de que, de que tengo, tengo bastante gente que ellos son testigos o dan el testimonio de que siempre hemos curado con estas plantitas ya que no hemos utilizado mucho medicamento. Soy preparada de auxiliar de enfermería, también en lo la, sé en la medicina eh, farmacéutica también, y también más en la medicina de natural. Doña María, para mí es un gusto poder estar este día aquí y, y sobre todo poder conocer las plantas medicinales, para qué nos sirve y para qué lo utilizan. Yo le quiero agradecer infinitamente a usted por ayudarme a dar a conocer a la, a la sociedad y al cantón los tipos de plantas que tiene usted y para qué sirve. Y Yo le agradezco bastante. Muchas gracias, doña María. Al igual, muchas gracias. Otra vez también puede venir y yo estoy lista para ayudar en cualquier cosa que sea necesaria. Nos encontramos aquí en la cascada Jampillacu, más conocido como velo de novia, donde aquí se hacen los rituales, los que conocen de la medicina ancestral. Los invitamos también abajo a conocer qué beneficios usted da o obtiene la gente de la, de la medicina ancestral. Bien, bueno, mi nombre es Tupac Saca, eh, soy perteneciente de la parroquia San Lucas, Cantón Loja, eh, vine hace cuatro años por acá, tengo bastante acogida de cuanto a la medicina ancestral. Bien, acá tenemos la, la cascada Jampiaco, más conocida como la cascada Velo de Novia. Esta cascada tiene años eh, trascendentales, transcendent, en la cual ha curado a muchas personas. Yo quería comprobarlo eh, también viniendo hace cuatro años acá. Eh, me ha dado muchos beneficios, eh, tanto como a muchas personas. Eh, puede curar esta cascada que a veces tenemos ataques eh, lo que es por, por los nervios, también tenemos otra que es para, para los sustos los espantos, también nos quita las malas vibras, también tenemos otro beneficio de esta cascada que es para el estrés, específicamente más es para el estrés, bueno yo vivo acá a unos 100 metros más o menos para poderles ayudar con esta buena medicina, medicina ancestral y, que y mucho mejor que tenemos a la cascada Velo de Novia, llamada Jampillacu, también en el nombre quichua de nuestros zaraguros. Hoy nos encontramos aquí en la cascada Jampillacu, ¿Cuál es lo, el beneficio que obtenemos aquí en la Cascada Velo de Novia? Bien, mira, tenemos esta maravilla, que es la Cascada Jampi Yaco, conocida como la Cascada Velo de Novia. Eh, bueno, primeramente, permítanme presentar, mi nombre es Tupac Saca, soy perteneciente de la Parroquia San Lucas, Cantón Loja. Hace cuatro años vine para conocer las maravillas que tiene el Cantón Yacuambi, lo que es como estas maravillas, también tenemos otras cascadas, que son más inmensas que estas, para poder disfrutar primeramente de las maravillas y de la visualidad. Y también podemos, como también podemos bañarnos también en esta maravillosa cascada, que es la cascada Jampiyaku. Eh, bien, también hay muchas plantas, hay muchas variedades en esta maravilla de la naturaleza, lo que es eh, la, la cascarilla, también tenemos lo que es eh, la balsa, también tenemos lo que es... Eh, en la puntilanza más conocida por acá para los bienes para lo, esta la cascarilla que qué beneficios trae ya la cascarilla qué beneficios trae mire tenemos eh, beneficios para cólicos mensuales para el resfrío para la tos y muchas cosas más que nos trae la naturaleza para el beneficio también en esta cascada también podemos ver que nuestros compañeros están eh, ...preparando para los, para los rituales, eh, lo que es, por ejemplo, nuestros compañeros araguros ...así hacemos nuestros, nuestros rituales, o como ¿qué, nos, qué beneficios tenemos a través de este baño, de estos rituales... beneficio tenemos como cura el estrés, eh, de tanta presión que estamos en las ciudades... ...o, o algún, tenemos algunas enfermedades, también podemos curar con esta maravillosa cascada... ...pegándonos un bañito, unas sopladitas... También que tenemos otro beneficio para los nervios. Esto es buenísimo para los nervios, eh, que tú te bañes en esa linda cascada, en esa maravillosa cascada a través de las medicinas ancestral que también hay muchos remeditos que también nuestros compañeros después nos podrán participar con su sabiduría también.